Estamos a pocas horas de la elección, elección interna, en la cual vamos a estar compareciendo para elegir a Pedro Bordaberri como el candidato único del Partido programa. Necesitamos el voto y el apoyo de todos. Necesitamos consolidar en las urnas al liderazgo de Pedro. Necesitamos que para, a partir del 2 de junio y ese octubre la candidatura de Pedro sea respaldada por la mayoría de la ciudadanía para tener una muy buena votación, una muy buena bancada parlamentaria y pasar al balotaje de manera de ser gobierno y que vuelva el Partido Obrador al poder y que vuelva lo que es este, al Uruguay la seguridad, la certidumbre, la tranquilidad de vivir en un país que tiene un futuro y que depende de todos nosotros. A partir del 1 de marzo del 2015, Pedro Bordaberri será el presidente de todos los uruguayos y para eso tenemos que votar este domingo y es muy importante hacerlo. Y le pedimos que lo haga en nuestra lista, la 10520, una lista de gente de las más diversas zonas de Montevideo, de los más diversos estratos sociales, con la posibilidad y las ganas de tener un buen equipo en el Parlamento para apuntalar a ese gobierno que va a encabezar Pedro Gordonarte. Los invito a que lo voten.